UADC informa Internacionalización María Núñez Mayordomo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, realiza una estancia académica corta en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde colabora en temas relacionados al derecho de los productores agrícolas y campesinos. María Núñez colabora en el trabajo de investigación, reestructuración regional y políticas públicas, con la asesoría de Miguel Ángel Martín de la Universidad de Sevilla y de Gilberto Aboites del CICE de la UADC. Calidad Académica La Coordinación General de Extensión Universitaria llevó a cabo el encuentro Universidad y Formación en Ciudadanía, con el objetivo de formar a jóvenes comprometidos con la comunidad. En este evento se ofrecieron conferencias y talleres impartidos por expertos. Participaron alumnos y docentes de las facultades de Jurisprudencia, Trabajo Social, Ciencia, Educación y Humanidades, Psicología, Ciencias de la Comunicación y de la Escuela de Ciencias Sociales. La Coordinación de Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo su curso taller de Emprendedor a Empresario, que tuvo como finalidad ofrecer herramientas necesarias para desenvolverse en el ámbito competitivo. El curso fue completamente gratuito y se abordaron los siguientes temas, simulador de negocios, identidad corporativa, administración de la empresa familiar, de Emprendedor a Empresario, la importancia del plan de negocios, introducción al modelo de negocios Canvas e integración de equipos de trabajo. El rector Salvador Hernández Vélez recorrió en gira escuelas y facultades de la Unidad Torreón. Como parte de las actividades, por el 35 aniversario de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, inauguró la Semana Académica. Impartió su conferencia, De la Hamburguesa a la Taza del Café y Ahora el Internet. El mundo de la incertidumbre requiere nuevos paradigmas para anticipar la crisis. E inauguró la Semana de la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila mantiene abierta su convocatoria para la maestría en Ciencia y Tecnología Química, la cual cierra la primera semana de diciembre de 2018. Los requisitos para postularse son ser egresado de programas educativos de licenciatura de áreas afines como química, química industrial, ingeniería química, bioquímica, químico-farmacobiólogo, químico-agrícola, agronomía, física industrial, entre otras. Para más información, comunicarse a los teléfonos 416-9213 y 415-5752, extensión 132. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, ofreció su conferencia Las Matemáticas Son Divertidas, durante la Semana de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova. Algunos de los temas que abordó fueron la aritmética, trigonometría y álgebra, así como los inicios de las matemáticas y su aplicación a lo largo de los años. Vinculación con el propósito de desarrollar programas de intercambio académico e investigación, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio con Shanshou University China. En el convenio se marcan las bases de colaboración, entre ellas intercambios de movilidad académica, estudiantil, docente y de investigadores. Sustentabilidad La explanada de rectoría fue escenario del inicio de la campaña Hashtag Actuadec, que tiene como objetivo el disminuir el consumo de plásticos en facultades, escuelas y dependencias y es promovido por la Agenda Universitaria Ambiental. Los comités de promotores ambientales en las tres unidades en el Estado serán los responsables de vigilar el seguimiento de las acciones establecidas en esta política ambiental que se ingresó a la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario. Los alumnos de bachillerato de la Universidad Autónoma de Coahuila, que cursan materias de física, química y biología, participaron en el foro Todos Somos Ciencia. Los jóvenes realizaron actividades en mesas de trabajo sobre los ejes, posa de la becerra, un problema de todos, contaminación por uso de tecnología, economía sustentable y reciclaje, energías alternativas, eólicas y paneles solares, y efectos de la contaminación en la salud. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.